Hola a todos cracks, bienvenidos a un nuevo vídeo familia Hoy toca una nueva teoría de esas que tantísimos gustan Así que todos deben prestar muchísima atención porque esto se va a poner demasiado interesante Si creen que la teoría es la acertada y la Neox Army tiene razón, coméntenlo en los comentarios Si creen que podría ser otra, coméntenla también antes de empezar con todo el video recuerden dejar su poderosísimo like que eso apoya mucho este tipo de contenido y suscribirse al canal si todavía no forman parte de él. Es súper importante que estés suscrito para estar informándote de cada vez que llegue algo nuevo en Fortnite o se filtren cosas importantes. Hermanos, familia, el sorteo de los 5.000 pavos termina hoy mismo Así que ahora mismo, todo el mundo introduciendo el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Actualmente somos entre 1.000 y 3.000 personas usando el código Vamos a retar a los pibes de la Neox Army También a las pibas, si hay alguna que vea el vídeo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 Regalaremos un iPhone 12 para la Neox Army Así que hermanos, jamás hemos logrado algo así Creo que ya estamos preparados Os informaré por redes sociales de cómo vamos y cuánto avanzamos Así que solo depende de vosotros Tienen el link del sorteo de los pavos Que termina hoy en la primera línea de la descripción Ahora sí que sí, empecemos Así que ahora llegamos a la parte importante donde debemos concentrarnos. Como bien saben, en el evento de la temporada 3 de Fortnite fuimos enviados directamente a una oficina de repente. Además, no estaba programado al parecer que esto sucediese así, ya que se extrañaron al vernos en las oficinas. Esto nos indica que Fortnite podría ser una simulación. Por lo que la agencia y el agente Jonesy tienen una conexión directa. Por lo que realmente son la misma cosa. Entonces, Siona que llegó a Fortnite hace relativamente poco. Y además también el helicóptero que llegó hace un tiempo a Fortnite del gobierno. Son partes de la misma agencia. La agencia de Jonesy, el agente. Además descubrimos que la agencia Spectro... Tiene relación directa con toda la oficina Vimos dos tazas Con el logo de espectro En la oficina Y sabemos que la agencia Es la base de operaciones principal De la facción de Espectro Hasta aquí todo fácil ¿no? Tenemos el logo de espectro escondido Secretamente en la oficina principal De el agente Jonesy Y tenemos la agencia En el mapa que es la base De operaciones principal de esta facción de espectro. Pero aquí hay un gran misterio detrás de todo esto. ¿Cómo es que realmente, si la agencia pertenece principalmente, a la facción de espectro, ¿por qué Midas planea un plan para destruir el bucle y destruir la tormenta? Cuando realmente debería ser el jefe del mapa de Fortnite, comunicándose con la agencia exterior, es decir, con la oficina. Así que, sospechosamente, creemos que realmente Midas sí que trabajaba para el despacho de Jonesy. Podría tratarse del espía principal de la facción para hacernos creer que realmente va en contra de la agencia. Eso explicaría realmente por qué aparecieron los archivos secretos en la mesa de la gente Jonesy. Aparecían los archivos top secret de Midas. ...porque Midas tenía algo que ver realmente con la oficina. Necesitan que alguien controle el interior de la isla para que la simulación funcione correctamente... ...así que Midas era el plan perfecto. ¿Será que realmente Midas quiso traicionar a el agente Jonesy... ...y por eso construyó la máquina para destruir la tormenta a escondidas? Midas podría ser el espía traidor de la agencia... Por eso intentaron destruirlo. Ahora deberán prestar mucha atención para saber de lo que vamos a hablar. Fíjense en los logos que aparecieron en las skins de los cosmonautas de la temporada 3. Son exactamente los mismos logos. Además aparece en la oficina de Jones y también la imagen del medio que están viendo. Exactamente el mismo logo del planeta. No solo eso, sino que también hay una relación con el helicóptero gubernamental que vimos hace muchas temporadas en el juego. Tiene relación con la nave espacial de Siona. Y es que todos tienen el mismo logo. Todos hacen el conjunto. Así pues, Junsi es el creador de los cosmonautas. Esto lo demuestra el tablón donde aparece el mismo logo en la propia oficina de Jonesy. Así que todos llevan el mismo logo que representa a la oficina. Este logo indica que son controlados todos por la oficina. Así que ahora parece que todo empieza a cobrar sentido. No fue pura casualidad la llegada de la nave espacial. Sino que podría tratarse de los nuevos espías en la isla. Controlados... Jones y desde la oficina hasta ahora tenían a Midas pero parece que pudo ser devorado por un tiburón por lo que necesitarían a un nuevo integrante para espiar la isla y controlarla desde dentro ahora tenemos a Siona y Bio pero ¿por qué el visitante tiene el mismo logo que todos ellos también? solo que este lo tiene al revés, al inverso. Así que imagino que eso significará que él es del bando opuesto al de la oficina de Jonesy. Realmente el único del que podemos fiarnos es del visitante. Simplemente tiene el mismo logo que todos ellos pero al revés, reversado. Esto significa que va en contra de todos los que sigan al logo original. Así que el visitante y los siete van en contra de la oficina y quieren salvar a toda costa la isla. Los siete van todos en contra de la oficina. Y parece que ahora la oficina está intentando controlar la isla cada vez más. ¿Cuál será el plan secreto de Jonesy para esta temporada? Muy pronto lo sabremos. Realmente espero que les haya encantado esta teoría. Creo que es la mejor que hemos encontrado hasta ahora para esta temporada, si les ha encantado dejen su poderosísimo like que eso apoya muchísimo este contenido, suscríbete y recuerda que vamos a sortear muchas cositas si introduces el código Mister de Neox en la tienda.